That's all. ¿cachan en que llegó el auto de William Wallace? mira esto es desordenado. Pasé, Don Andrés. ¿Cómo Sir William Wallace, le abro la puerta, por favor. Sí. ¿Cómo le va, señor? Qué Ahí viene. William Wallace. ¡Oh! Bien. No hay que conectarlo, se puede copiar. Miren quién llegó. Una leyenda. Mi bicicleta, ¿dónde quedó? Casi te estacionó ahí arriba de la pista, weón. Bien abierto, bien abierto. Ah, perfecto. La dirtera entra en cualquier parte ahí. Cristian va como avión, weón. Me tiene, weón, acá destruido. No, se si voy a subir despacio, decía. Este es el morrito, esta fue la pista que empezó todo esto. La como primera remoción de tierra acá. Fue la subida. Y esta fue la primera pista. Ya chiquillos, cuando quieran. Desbloqueen, desbloqueen. Ya Ya les el Sí. Ese te ataja, tenéis que, que abrirte. ¡Wow! JP, bro. <-M3> Dime que lo grabás. Con calma, con calma. Sí, estoy grabando. Bueno cabros. Eso. Están uh. ricos los pollos. ¡Wow! Muy bien, como se abren ahí para las curvas? <risas> <risas> ¡Qué bacán está, bueno! Willy, sí, sígueme acá pedaleando. Ya. Vamos por la línea profesional. Dale. Cortito pero, pero entretenido. ¿Qué tal? Bien. ¿Te gustó? Está muy buena Está muy Buena, buena. Ah, Tim Cañón. Hola, ¿cómo estás? Ahí? ¿Cómo estás, Juan? Y tú. Bueno, voy a verte acá, Juan. Señor. Su trono. Caramba, ¿Qué pasó, ¿Cómo andamos? David, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un gustazo David. Estacionate ahí donde tú quieras, de repente ahí atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 En filita Si pasan todos me voy a sentir tan orgulloso de ese switchback <risa> <risa> ¡Qué bonito! Ya fuera, fuera con esto. Ahí va a salir y Ojalá que no te deses que sacarle el aire Metiéndola para adentro ahí muy bien. ¡Pégale a William! <risa> Antes que el Esteban se vaya, le voy a dar un, un tour express. Quien quiera ir, bienvenido, obvio. Vamos a la más difícil. Tiene partes que son bien paradas y sueltas. Hay que maniobrar, si es que te sientes capaz. El porrazo no es feo, es poro como... Muy <risa> bien. No voy a arriba de robo ni nada por el estilo. No es cuándo cuando, cuando dije me voy a meter de ahí para abajo la máquina, tenía que sacarla por abajo porque no había vuelta atrás, ¿Sí? sobre todo después del bajón. Claro. ¡Ah! La máquina está en el aire. Estoy yendo de puta. Yo lo voy esperar en el bajón. Como un buen anfitrión. Como muy buen anfitrión. <ríe> oh, esto va a estar bueno Yo me voy a poner en mi sofá a mirar esto ¡Uh! Dale William ¡Uh! concha. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> bueno <ríe> <ríe> Dale Juan ¡Eso! Oh, ¡Qué maestro, es ¡Esteban! ¡Me va con todo! ¡Bueno, bueno! ¡Eso! está bien? estaba blandito o no? Este wey, es ¡Ah, bien! ¿Viste eso? ¡Fue increíble! Va a estar en YouTube ¡De intro! ¡Dale, Diego! ¡Me echado para atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidado arriba! ¡Bueno, bueno! Oh, ¡Está bueno este bajón! Oh, ¿Dónde me metí? <risa> Me salí. <risa> <risa> Qué chaya. Esa. <Eso. risa> Concha <risa> <laughs> Step up. Woo! Woo -hoo -hoo! up. ¿Qué tal? Se llama Esteban. Me salieron una derrapa al frente tuyo, parece. Sí, wey, wey. No lo voy a contar, que casi me caí. Esa la es la más desafiante rico, de todas. ¿o, eh? ¿O no? Mucho, mucho. De irte al borde allá y dije, no. Sí. Oye, chicos, si quieren mandarse otra, el bike park es suyo. Yo iré a ver cómo van con la bicicleta de David. William, ¿se puede? ¡Woo! Uh. <risa> ¡Señor! Me llamaron y... ¡Venga, se venga, así. Así que... Oh, Un <risa> gustazo, Por la invitación... Nos veremos. Cuídate, Esteban, que estés bien. Yo, qué, he picado. yo creo que hay que venir con vuelo desde arriba boy. Caiga Caigan la meseta y pedalense todo el peralte Absorban esa, absorban esta y fondo Yo creo que lo que decís tú es conectar desde el peralte no. Es que conectar desde el peralte no está fácil Sí, porque está muy suelto Está muy suelto, sí ¿Apetemos a paliar? A paliar, <risa> paliar. Pues decir entonces a absorberlo lo, más, lo que más se pueda Absorber. Sí, ¿sabes qué? Vamos a... Claro. Voy a buscar una pala, güey ¿Quién es? Manuel, creo, ¿no? ¡Fondo! ¡Oh, mega absorción! Uh. Suéltale, suéltale Hay que más guata harto más, le estamos arreglando la pista al príncipe William para que pueda saltar su salto <risa> Ya, Will, arriba de la bici. <risa> ¿Lo, tengo, lo, tengo. ¿Lo tenéis listo? <risa> Como que te quitó la bici en el aire y te la bajó. Sí. El Mario le está poniendo bueno, man. Bien. Bien. ¡Go, go, go! Ah, obvio que no, dale. Como que obvio que no me molesta, obvio que sí la foto, entonces no sé qué decir. <risa> bueno, Gonzalo. ¡Bien! Bueno. ¡Dale, dale, dale! ¡Bueno! Caben más cerca ¡Bombea, bombea! ¡Fondo! Bien, llegando cada vez más arriba ¡Me gusta, me gusta! ¡Dale, dale, dale! ¡No, bombea! ¿Qué está haciendo? ¡Señor! ¡Señor! Va a tener que aprender a pegarse un intensivo de clases de bombeo. A mí me falta. Venía y venía pedaleando arriba de los bumps, ¿eh? A lo mismo que ya con vuelo. Hizo... En las curvas... Yo si sí voy a pedalear un poco... Uh, te atajo. En los planos que van antes de la subida, rechazáis, como que te hacía el liviano. Y después en las bajadas, ya estáis comprimidos, tiráis las patas para abajo. Sí. Mira, mira, mira, mira Willy. Lo intentó, lo intento. Lo intento. Bien, bueno. Bien, Willy, las bombillas se te fueron en banda. Sí. Trata de meterle más presión a la baja. Sí. Don Mario anda con la locura. Sí. Bueno, viendo esto, sí. contento. Ya sí. está ahí arriba, Jean-Pierre. Uy. Bien. Si no es la última, son dos más. Dos más. O tres. Este salto lo vamos. <risa> <risa> ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Vamos, Willy Wonka! ¡Dale, dale, presiona, presiona! ¡Dale, JP! Bien. ¡Au, pero bien! Miren, miren, esta bicicleta va a ser ex quag pero quag Bien. Bueno, bueno Mario, güey. Es bueno. <susurra> lo está agarrando, lo agarró el ritmo hace rato ya. Uy, uy, ¡Uh! zapo. Estamos hablando mucho. Bueno. El medio aire. Vamos, Rodrigo. Mr. William. ¿Qué te parece el ex ¡Guaj! Bueno. <ríe> bueno, Joaquín. ¡Bueno! ¡Bueno, ¿y en pierre ¡Eso! ¡Claro, weón! ¡No William. ¡Oh! Bueno. bueno. ¿Qué es buena, Dale cuento no, sí, La clave es. En estricto rigor la clave es aprender a bombear ahí. Sí, también. ¿Qué, Qué es la idea de esta sección un poco. Buena. Me encanta ver que caen corto y no pasa nada. Wey. ¡Dale, Gonzalo! Eso, eso, eso, eso! Bien, man. ¿Cachai? Pasa mucho en la subida, no se ve el liviano y no se ve empezado en la baja, Claro. Entonces se pierde la bombea porque cuando tú entras ahí bombeando de verdad, en la, en la subida, tenéis la bici arriba tuyo casi, okay. sintiendo como que la levantáis. Sí, eso. <risa> y ahí en la bajada... Andrés... <risa> <risa> Mira, no sé quién es el hombre, se llama el Andrés. <risa> el, el Squad. <risa> Y Hiciste si un manejo mi inglés, como que saliste las dos ruedas y ¡pum! Gracias por estar acá, cabrón, esta base es muy bonita. Aquí, Joaquín, bien abierto. Y el pecho contra el manubrio, para que tenga que agarrar ahí. Eso, eso. Perfecto. ¡Dani! ¿Todo fue el Dani? Permiso, cabros. Oh. ¡Ah, oh, está bien, lo ¡Dani! ¡Ah, a fondo, eh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Oh! Acá viene un gap! Es la otra opcional, Dani <risa> con ataque, risa Bueno Dale Diego Eso Ah, oh, buenísimo Va <risa> uh, despacito Cortadito Dos bams Y las mesetas por sí solas bombeado, bombeado, salto. Así mira no, eso es demasiado. ¡Eso! Bueno. Dale, Cristian. Clase de salto. Clase de salto. Si te fijáis, la mayoría de las personas que salen chueco, salen haciendo así. O algún movimiento medio exagerado con pierna y brazo. Los que salen derechito, fíjate el Dani, a ver si no rechaza. ¿Cachai que no hace mucho con las patas? Un <risa> es un pésimo ejemplo claramente, pero <risa> salís manteniendo la presión del manubrio para tú salir de la rueda trasera. Por eso digo que es como un manual, pero realmente así la presión en un instante. Entonces no necesitas echarte tanto para atrás. Y eso te debería mantener mirando la caída siempre. Obvio, Esto es todo un juego porque ya va en el aire. No, no está hecho para eso. Entonces tenéis que... Cuando salgo no se ve como que la levante, pero hago tanta presión en la rueda trasera que es algo más alto que lo normal ahí porque mantengo esa presión hasta el final te voy a mostrar uno, ¿alguien me lo grabaría? yo en esta opción? es que si estáis en el aire cómodo puedes caer un poco echado para atrás, un poco echado para adelante no te va a pasar nada la idea de esta línea era aprender a saltar y bombear si llegan con menos velocidad van a aprender a bombear si llegáis con mucha aprendí a absorber voy ¿Se fijaron en algo no? Al, al final estoy quieto, quieto haciendo presión así. mi manubrios hacia acá, mis pedales hacia abajo. Que al final es lo mismo, la misma idea del manual, pero en un instante, entonces una presión rápida. A practicar chiquillo. ¿Cómo estáis Dani? ¿Todo bien? Bacán. Andrés, Andrés. <risas> El cortadito va a aprender ahí. Dale, tía, go. Dale. Que hagan ver que estas se están andando, weón. la conecté completa, weón. ¿Caíste suavecito? Sí, perfecto. Bueno, rítmico. Este William, weón, está andando bien. ¿Quién te vería de la primera salida a Patreon ahora, weón? Sí, <risa> tengo miedo. A mí me pasaba lo mismo. Bien, súper bien, weón. Cuando vas con las piernas muy sueltas y como tirado para el asiento, ¿qué pasa eso? Sabe. Buena Jean-Pierre. Dani, ¿vamos al tobogán? ¿Dónde y así? Sí. Es muy buena, yo no hago Vamos, vamos a la más arriba y después paramos un ratito si quieren, yo debería desayunar. Escuático recordar cuando estuve metido acá por primera vez con la máquina. Démosle... Uh, Dani. <laughs> Bajón. <Back on. laughs> La buena buena. Cabros, sienta el Willy acá encima, weón. Suéltale, suéltale, step up. Suéltale todo. <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> <tose> bueno, Dani, weón. Acá rítmica. Top. <tose> <tose> La buena te tenía. <risa> grande Dani, no, buena, igual. Buena, buena. <risa> buena Willy. Ah, oh. qué sí, bueno, acabó grande este. Es pues. grande Esteban. Pues. Rápido con miedo me faltaba. Vuelo, pero sí. Pero se podía porque frenó un poco antes. ¿Tú me, le pinchaste un poco, no? Yo le pinché harto porque vi al Dani y yo dije en verdad le dije al Dani que se tirara sin freno y en verdad no sabe a dónde va. Sí, era el <risa> Mala idea. La segunda tirada a tirar mucho más fuerte. Sí, que te iba puro no, tranquilo, llega la risa atrás. ¿Cómo le fue? ¿Te caíste un poco? y en Jean-Pierre? Igual la idea era como tratar de hacer toda una cultura de bike park que al final como que si cualquier persona vea a cualquier persona haciendo algo malo sea como, pucha compadre no hagáis eso porque no, no va de la mano con lo que estamos haciendo todos ese era el plan pero ahora tenemos que conversar ya tienen el camping listo ¿Cómo se hace un buen pedazo de carne? Angelito el parrillero máximo Como me enseñaron en el jardín nomás vuelta y vuelta. De vuelta y vuelta Está contando cómo no te pudimos controlar el otro día Quería darle las gracias a todos por venir buen, Y abrirse a andar a un nuevo Bike Park Hoy lo que le iba a contar, cabrón, es que este proyecto Hay que seguir poniéndole el hombro a la ¿Cuántas veces he dicho eso? <risa> Yo creo que volvemos en menos de 15 minutos. ¿Pinchado? ¿Quién está pinchado? Fue sí. inflar. <ríe> Los carros desordenados. Guatita Plena. llena. <ríe> Dani dijo tranquilo. ¿Alguien le cree? con cuidado, cuidado, por favor! Sí, sí, sí. ¡Cuidado, ah. ¡Cuánta chaya, weón Oh, weón, no, ahora no veo nada Se soltó una piedra, weón ¡Qué rico! ¿no? la bici así, bra pra, bra, bra. Bacán. ¿Qué te pareció? Me Es ¿Qué su cara. Es impresionante como no se siente la cola, No se siente la cola, es raro. ¿Qué tal Dani? Que hoy en hubiese visto la sonrisa. Yo pasaría a ver a los chiquillos allá, que como estaba saliendo el cerdito y todo. Y hacemos ese allá. Una es una buena opción. Un visionario. Tráigame el cerdo. ¿no? Uf. Bueno. Lo pasamos bien, tiramos mucho polvo, ¿o no William? Oh, bueno. William iba a tapar otra. Ah, <risa> no, bueno, bueno, agarro por weón. Adelante de las marcas, weón. Ay, quedó bueno. claro. Sí, sí, sí, sí. para, para, para, para, para, ¿Podríamos decir que los Polygon superó Superola comienzan? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Te vas a tener que hacer responsable de todo lo que estás diciendo en YouTube. ¿Por qué? <risa> Con el link va a salir. <risa> Va a salir un video del canal de YouTube de Daniel Aranea. Yo no quería decir lo que estaba diciendo. Oh, Esta como es rítmica, con saltitos y cuestiones, de lado a lado. Y llegáis abajo a la mesetita. <ríe> no traje la antiparra. Bikes Maniacs. ¿Así? ¿Ah, Bike Maniacs Tú me decís cuándo. Buenas cabros de Bike Maniacs Les mando un saludo gigante. Estoy acá con el Danny. Danny Whip. Estamos andando un ratito en San Francisco a pasar con los chiquillos y cabros les mandaba un saludo gigante que sigan tirando para arriba su grupo sigan invitando a gente al mountain bike para que más personas puedan gozar de este maravilloso deporte y pasarlo bien y conocer gente nueva a través del mountain bike les mando un abrazo Si político, El buen diplomático Yo me lo voy a ir gozando Dani. Con permiso chiquillos Oh, <laughs> <laughs> <laughs> Oh, ya bacán! hoy oh. oh que estuvo bueno man Motivadísimos. Ya no ya no queda nadie, se fueron todos Se acabó el día Yo creo que Joaquín, si te gustó esta inauguración del Bike Park Dale un like Si tiene algún amigo que le interese venir a probar nuevas pistas a San Francisco Mostazal Compárteselo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en el cerro!